Esta muestra soy yo, mis vivencias y recuento de mi isla. Las fotos son un viaje desde el mar hacia la tierra, de afuera hacia adentro, incluso hasta momentos de abierta violencia. Nosotros como isleños, con nuestros problemas políticos y sociales, estamos en cada una de esas instantáneas. La Habana que tanto amo está contada a través de estas fotos. Este libro es un viaje íntimo con mis memorias, experiencias, y las diferentes capas de lo que me hace moverme, pensar y sentirme vivo. Cuando nuevas nubes se alzan sobre mi cabeza, creo que pertinente compartir la isla que siempre va conmigo. No importa dónde estén mis pies, mi, mi corazón está en Cuba.